Están todos bienvenidos al cuarto encuentro latinoamericano en enseñanza-aprendizaje en educación superior ELEA 2021. As if teaching and learning matters most, and I know to all of you, teaching and learning does matter a great deal, or you wouldn't be here today. So there's social learning that's going on when we have multiple teams working in the same virtual space, and then for us as educators, we're observing where the energy is. Muchas gracias por esta invitación. Investigar es ver lo que todo el mundo ha visto, pero pensar lo que nadie más ha pensado se referencia a ubicar en esos textos que ellos indiquen cuál es el aporte de esos autores. Pero todos ustedes saben que esto nunca es lineal, aquí hay muchas iteraciones, idas y vueltas y regresos y ajustes. Y al final nos dimos cuenta que había una gran cantidad de recursos para poder eh, ser aplicados. La mayoría está en sí, en nuestras redes sociales la mayoría en ¿no? Y esa es parte de las culturas que queremos tener. Necesariamente esto viene atado al tema de cómo se han planteado las estrategias de aprendizaje a lo largo del tiempo. Pero sí que estaría de acuerdo con Gary en el sentido de que es el momento, quizás, también de repensar cómo diseñamos este diseño competencial desde un inicio curricular. Uno, dos, tres, sonríen.